Vamos a empezar, les quería decir que vamos a empezar a grabar una película eh, la, la de las uh, Mujeres de Fuego, no sé si les había comentado que compusimos un corrido que se llama eh, Mujeres de Fuego y el, la película se va a llamar Ángeles de Fuego Vamos a estar haciendo ya las grabaciones eh, Ahí está, voy a estar con el actor, ¿cómo se llama? Este hombre Este actorazo, hombre déjame ver, voy a chequearlo aquí, y pues vienen varias sorpresas, vienen varios varios de con agrupaciones, y ahí vamos esperando poco a poco, como dijera Luis Fonsi, despacito, nunca hay que darse uno por vencido cuando uno tiene ganas de hacer sus cosas, tiene que echarle chingazos, oiga, ¿cómo se llamaba este viejo hijo el cocho? Eh, a ver, <ríe> déjame Ahora sí. Se llama el... Estaba buscando el, el, el nombre del actor con el que vamos a estar en la película. Me pusieron un papel que no estaba muy acá. Pero, pues bueno, no me gustaba ese, ese papel, pero lo tengo que hacer. Kyle para la casa ese. No sé si ustedes lo conocen, pero busquenlo. Se llama Da Goberto. Da -go -berto Gama. No sé si vieron un día la película del infierno. Aquí está, mire. Voy a poner aquí Esta. Si alguien pudo ver esta película del infierno. Esta, esta que está aquí. Ah, pues ese, ese este, vamos a estar con, con él. Ahí en el, este, este señor es el que a veces yo no lo conozco por su... Ven que salió, ha salido hasta en las series del de, de Señor de los Cielos y no sé en dónde dónde salió. Es esta persona. Es este señor. Pues vamos a estar con él ahí en el, en el papel de de la canción, de, de la película de Ángeles de Fuego que son este... que la, El corrido de la película pues lo compuse yo. No sé si ya les había comentado su servidora y vamos a estar ahí. Está chida esa película, dice oficial Joven. Sí, este, está buena la película. La verdad, yo no sabía hasta el día de hoy, se lo estoy diciendo en exclusiva. Les estoy diciendo que, que vamos a estar nosotros este, con él. Él es el actor principal de la película y yo voy a estar ahí, pues, como. Ay, no les digo, les, no les voy a decir cómo, pero ya que empecemos las grabaciones, ya les voy a decir, ¿ok? Los quiero muchísimo y vamos a regresar a Chicago a hacer grabaciones. Luego vamos a estar por Atlanta haciendo algunas grabaciones. Y también vamos a estar este en, en, en, en, en Miami, me parece, en Florida. Y vamos a estar haciendo otras grabaciones. Saludos para el Titi. Sí, Titi ahorita no está durmiendo, durmió un rato en el día. Chamuquillo, saludos, mi chulo, hermoso. Estamos aquí. Oye, ¿te metes a live o qué? ¿Te, te invito te metes a, a, a cotorear dos que tres palabras allí o no? Sí, puedes pues, porque lo ya ven que hay muchos que nosotros nosotros nos regañen. Lo dicen, ah, ¿qué andas haciendo allá, hijo del maíz? ¿Qué hora es allá? Ya? Dice Yanait. Acá son las 2 de la mañana, mija, mi 2.36. No, es que he sí, sido un rato en la tarde. Pues ahí luego me fui a... Hace ratito apenas me metí a bañar porque dije, voy a descansar a gusto ya, pero como que no. Yes. Yes. ¿Te metes o no, chamuco, pues? Avísame, guache, no seas así. aviéntate al, al, al, al agua, aunque el barco es rad... la día tú no te vas a ahogar. Ah, van todos dormidos. dice que van viajando. Sí, se me había olvidado que van de regreso para California. California. No, no, no. Está, está muy bien. Claro que sí se entiende. Todos van durmiendo. Luego uno ahí con sus cosas, ¿verdad? Pero lo dejamos para, para estos días. Dice, ¿cómo es Ah, claro que sí. Estaría perro, ¿verdad? Sí. Hoy, hoy también le acabo de mandar una, un tema. Una persona que canta muy chingona y que canta esa canción que les subí hace ratito en redes. Eh decir cuál es. Y vamos a hacer un dueto con él también. Y pues acabo de componer un corrido que se llama La Casa Azul. Y ese corrido, pues espero en Dios que lo haga. Con él. Va a estar muy fregón ese corrido. Se les aseguro que les va a gustar mucho. Casi, casi como el de relatos de mi vida. Si no es que está más. ¿Dónde andas ahora? Dice Edwin. Acá andamos en Chicago, mi mijo. Andamos acá por la ciudad de los vientos. Andamos viendo para dónde nos avienta el aire ahora. El Carlitos, excelente, canta hermoso, gracias mijo. pues le hacemos la lucha, ya tú sabes, no no no no que se cantemos mucho, pero por lo menos sentimiento, sí le ponemos feo, pero con sentimiento. Eh, Escuchen esta canción, ¿verdad? ¿Cómo que les parece si la grabamos? No me la sé, ¿eh? ahí va, la voy a leer. Con la tristeza que traigo Me basta para perder Voy a empezar en el vicio Con, un, con una gran borrachera Tomando de día y de noche Licor hasta que me muera Qué triste es amar de veras y no ser correspondido. Si la mujer que quieres con engaños te ha ofendido, es cuando se quiebre el alma y quieres no haber nacido. Cuando se quiere a la buena, a una mujer que es traidora, el dolor nos pudre el alma y hasta el que es más hombre llora y luego acaban borrachos como yo me encuentro ahora. Mujer que probó lo ajeno, ya no le busques la orilla, porque si probó otros labios, que va a cambiar es mentira. Es más fácil ser infiel que amar fiel en esta vida. Si ya te tocó perder, juega el albor de tu vida. Con dos cartas al destino, te aguantas o te retiras y decide. Y si decides quedarte, sabrás a lo que le tiras. Está media. Yo no me, no me sé muy bien la tonada, así que <coughs> la puse nomás a lo, a lo puro tonto, no me la sé, pero la estaba viendo que me gustó mucho esa canción. llámela el albur de tu vida. Dice, ya en vivo me saca, pues no sé por qué, mi reina. Ay, ay, ay, dice, sáquense el tecito de canela, baches. ¿Cuándo vienes para Dallas, Texas. Ay, Maricruz. Voy a estar allá en el Rodeo West de Dallas el día 20. Déjame ver, que tengo la agenda donde... Aquí estaba estaba trabajando hace ratito. Viernes 24. El viernes 24 de septiembre vamos a estar en Dallas, Texas. El 25, que es sábado, vamos a estar en Houston, Texas. Y el 26, me parece que vamos a estar en Fort Worth o oh, Austin Forward, algo así. Pero ya les voy a poner bien en qué lugares, porque pues en uno no más sé los otros no sé bien, bien, bien, en qué. Canta la rola de tu hermano, esta perrona a la que le compuse con gran dolor en el alma. Yo les canto este corrido para contarles la historia de mi hermanito querido. Quisiera fuera mentira que ahorita estuviera vivo. Esa pues ahí la está sonando bastante allá en todo en Texas, en muchos lados. Gracias por todo el apoyo que le están dando a esa canción. <coughs> Ando media malía todavía de la garganta, ya porque pues ya saben que pues tuvimos dobletes. Entonces cuando hacemos dobletes se nos llega más la <coughs> garganta, porque pues a mí me toca también animar, me toca tentarle y ya todo. Lily, ¿en qué parte de Chicago estás? Estoy ahorita por acá por Ron Lake. Estaba en el mero centro de Chicago. Estaba en el mero Chicago ayer. Pero ahora este nos fuimos para acá. A este andar por aquí. Entonces. Y aquí estoy. Porque estoy cerca de mi hermano. Fui hace rato a comer aporreadillo allá con mi hermano. Dice Violeta. Dice, canta bien bonito, güey. Cantas bien bonito, güey. Te voy a presumir en mi face. Es todo. Claro que sí. Gracias, gracias por el apoyo, ¿no? De verdad es muy agradecida. Soy Marco, el esposo de Carmen. ¡Saludos, Marcos. Por allá, a ver a ver, cuándo vamos a hacer la carnita asada, ahora que regrese para California, padre. No, no sé si va a tener tiempo esta vez, porque voy. Güey, ni me pelas, dice Violeta. Claro que sí, mija, ¿cómo no? Ya sabe que sí. Estamos a la orden, nomás que a veces no veo. Y ahorita aquí puede ser que mis ojizos mis ojitos, mis ojitos no no ven bien. Poniendo en alto Michoacán, vamos para arriba, Lili. Gracias, oficial. Joven, claro que sí. Saludos a toda la gente. Saludos desde Bogotá. Toda la gente de Colombia, león Ojalá y un día nos toque por allá a Colombia a tocar por allá. Viene un, un corrido bien chingón que se llama La Casa Azul. Y les va a gustar mucho. No les voy a dar la primicia ahorita porque quiero que salga de sorpresa. Y vamos a ver si lo hago con una persona que yo admiro muchísimo de la música regional mexicana. Y, y, este, y le voy a proponer, ya quedamos que vamos a hacer el dueto, pero vamos a ver si le gusta ese corrido. Y, y pues sí, ojalá. Y, y, y hagamos esa también otra canción que se llama Amor de Cuatro Personas. que Ese también está bueno. es una Es una, pues es una canción más o menos de de unas personas que se quieren pero están casados, entonces se conocieron tarde y pues tiene una historia bonita la canción eh, la verdad, a veces acuérdense que a mí me cuentan canciones, me, me cuentan que diga historias y yo las hago a veces canciones, así que ahí estamos, el chuy de la pata biónica, que diga no, de la pata biónica ah no, no era así el, el monarco, saludo monarco mi guachita dice ya nos vemos monarco, voy a andar todo Texas allá de padres para que se ponga al tirante la camiseta de Lilicetina, ya nos vemos dice este que qué me pasó en la boca no me pasó nada en la boca mire no más que ustedes no sé por qué me ven rara de la boca este lo que pasa es que me ven como en sombra así pero no mira mi boca está normal ¿Ya vio o no? Ahí estamos. Más que acá como me ven en lo, como en lo... Mire, no tengo nada. Más que como aquí se me ve el, como la sombra de este lado como me pega la luz así. Por eso a veces me dicen que me ven rar la boca, pero pues no, aquí estamos, mira. Ok, Lili para Pensilvania, no tienes tocadas, Todavía no, no, mi reina. No sabemos, Chuy, dice ¿Cuándo vienes? Que te echaste esta en tu cara, la tienes bien bonita. Este, pues nomás me pongo una crema. Como ahorita tenía una manchita por aquí, ya se me está quitando. Pues tengo una crema que, que uso en la noche A veces, espérenme, a, se las voy a enseñar cuáles. Es esta, esta crema, y esto no lo hago por Aquí tengo lo no, Es una crema de conchanaca, y sí te deja la, la piel muy buena. Muy, muy, muy bien. Entonces, esa cuando, como ahorita que me bañé, me la pongo y pues te, te hace, la, te, te, te quita como las manchas y todo eso. Un poco, pues yo pues casi no tengo como acné ni esas cosas. Es muy raro que me salga un granito y yo me lo ande ahí rascando. Pero sí, aparte, que por la cámara le ayuda a uno, Miren. dice te fuiste qué dice ¿no es que me puse inyecciones no mijo este las inyecciones te duran cuando te pones algo cómo se llama este en una cierta edad te puedes poner algo pero si ustedes me ven en mis fotos de antes no les voy a mentir pero me puse algo en este para que me iban a levantarse un poquito el labio pero me pusieron algo y a los días no me gustó y me tallé y ya pues me tuvieron que hacer un, pero mi boca pues si ustedes la ven ahorita cuando me ven en persona, ya me pueden decir, igual cuando me vean en los, um, cuando me ven en persona y cuando me ven en, en los, ¿cómo se llaman los likes? es diferente porque a veces antes yo no me había puesto nada, totalmente nada y me decían siempre que tenía algo, que me había puesto algo y yo ni siquiera me había puesto más que crema en la cara y de la que caiga a veces. Eh, gracias, gracias Michu, gracias este Hugo. Saludos Hugo, el tremendo, saludos, saludos. Nos vemos en Atlanta este fin de semana, el domingo. Quiero ir a, a ver si puedo ir a comer allá a, a donde iba antes este, a cantar, cuando era cuando andaba en el chirrillo ahí en el... Miren, ahorita ni siquiera me, me he pintado, ya tengo mucho que no me pinto ni mi pelo, mucho. ¿Qué quiere decir? Que miren, tengo mis canas. Aquí, aquí se me ven las canas, miren. Eh, me quise dejar mis canas para ver cómo estaba, cómo se me veía, pues sí se me ven. Un poco ahí, miren. Un poquito, ahí está. Ni modo, esto es la, lo que todos los seres humanos nos va a pasar. Primero estamos como las flores, está, empezamos a hacer un botón y luego ya se abre y una rosa hermosa. Después nos vamos a ir chupando, así es la vida. Nos vamos a ir oh, chupando, así. Es. Ah, este es agua mineral, no van a salir con sus cosas. Ya empeza, empezamos la dieta de hoy, a ver si. Porque hasta me había subido como 30 libras. Pero ya saben que yo soy como el elevador. Subo y bajo, subo y bajo. Eh, eh, Ay, ah, lo que les decía sobre del, mis labios, lo, me lo van a ver este, en las fotos y están igual. La única, este, que este se me ve poquitito, poquitito más, pero el, el efecto ese se me quitó. Y, y este, pero este, pues no, no tiene nada, nada. Entonces, así es la cosa. Les mando un abrazote a todos, un pedacito de, de relatos de mi vida. Nací pobre y no me estoy quejando, solamente relato mi vida. He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan. Me he caído, pero me levanto, dejo al tiempo sanar las heridas. Soy humilde, pero no me busquen, porque no me verán de rodillas, ahí está no queremos gritar tanto aquí porque no sé que nos vayan a venir a sacar de acá, del cuarto yo empiezo la dieta contigo, yo subí 15 libras ok, Eunice Eunice Eunice García García oh, está bien raro pues, tu nombre, guacha claro que sí, vamos a empezar la dieta ok. yo hoy oh, ya lo único que me cené hace ratito fue una ensalada todo. Me trajeron un montón de chatarra y la verdad Tengo hambre pero No Me trajeron que semillas Miren nomás te les voy a enseñar que me trajeron Semillas, naranjas Unos churritos Pero No los voy a No me voy a comer Bueno el durazno maybe este durazno me dice, me gustan mucho los duraznos, a mi ¿eh? naranja, duraznos, las bananas, yo siempre en la mañana me tengo que comer una banana porque me duele mucho el estómago, ¿sí? entonces soy amante del plátano, hablando claro, sin albur, <ríe> te amo Lili, soy tu fan de Carlitos clases, mi amor hermoso, un besote, un abrazo, los voy a dejar porque ya me voy a dormir, eh, aquí los voy a leer un poquito sus comentarios, y aquí voy a estar contestando un poquito de mensajes privados, porque siempre me mandan y a veces no puedo, ando ocupadilla. Pero ahorita voy a, voy a echarle aquí un poquito, ¿ok? Les mando un abrazo, que tengan buena noches. Sí, pues haciéndoles este el caso, porque me, me regañan siempre de que no transmito mucho aquí. Y me han estado poniendo ya hasta en comentarios, mandando muchos privados, diciéndome que por qué no estoy haciéndolos en vivos y que haga en vivos en mis presentaciones. Y, y sí, lo voy a hacer les mando un abrazote grande un abrazo